hola soy arve y bienvenidos a mi canal esta vez vamos a hacer una vela con un molde que he hecho yo bien tenemos la mecha por una parte vamos a utilizar una mecha universal voy a utilizar una aguja especial para, para mechas. si no tenéis una aguja de coser lana también os valdría tenemos el termómetro es un termómetro normalito de, de, de mirar la carne en el horno tenemos plastilina escolar para sellar, por si nos hiciera falta. Por supuesto, el molde que he hecho yo, que ha sido el ganador de la encuesta. Teníamos el duende o el hada, elegisteis el, el duende. Eh, esto es un cortador para, para hojas. Un sello para marcar la, las venas de la hoja y por supuesto cera de abeja. Que es como vamos a hacer el duende de hoy, con cera de abeja. En vez de comprarlo a granel, voy a utilizar eh, estas láminas, restos de cera, que veis que os, os vale perfectamente. Os he mostrado el recipiente que es al baño María, como calentamos toda la cera, temperatura al mínimo, vamos a ir echando más cera, e incluso esta lámina grande. Vamos a aprovechar también. Llevamos todos los trocitos. Aquí la doblamos. A ver, la doblamos todo lo que podamos para que nos entre en el recipiente. Bien, esta vela es muy sencillita. No tiene ninguna cosa así. Como mucho el sello que le hago en la hoja. Dejamos que se caliente la, que se difunda la cera. Ya sabéis, baño María, fuego al mínimo. Vamos ahora a ir enhebrando la mecha. Que bueno, ya sabéis, estas eh, agujas son especiales. La verdad es que yo ya no he encontrado más en el mercado como esta aguja. Hace muchos años que la tengo. Pues os digo, si tenéis una aguja de coser lana, os valdría. O un punzón también. Cerramos nuestro molde, es un molde de silicona que hace ya pues, bastantes años que, que hice y lo he hecho de esta manera, no todos los moldes de silicona que tengo están solo de silicona sino que también llevan escayola, este en concreto y el de Lada sí son completamente de silicona, era silicona líquida especial para hacer moldes. Bien, tenemos cerrada ya nuestra caja de, del molde de duende Le hemos puesto las, las gomas para que cierre bien y, se, y selle Ahora pasamos la, la mecha desde el interior del molde hacia afuera Para que nos quede la mecha centradita en la cabeza del, del duende Tiramos un poquito de la mecha para que no nos no nos sobre mucho y ahora con la plastilina escolar vamos a sellar justo eh, donde está el punto de, de la mecha por donde sale la mecha por si se escapara algo de cera que no suele pasar con estos moldes no bueno si queréis ver cómo hago un molde de, de silicona eh, os dejaré arriba un enlace a un tutorial que hice ya hace tiempo al principio. Sobre un, una calabaza. Es un molde de silicona hecho en una, con una calabaza. Y bueno eh, disculpar por el, el vídeo de la calabaza. Pero era uno de mis primeros. Y, y bueno era nueva en esto. Bien ya hemos puesto la plastilina. Ahora vamos a pasarle un pincho, bueno sujetar la mecha, si tenéis un pincho, un pincho y, y si tenéis otra manera de sujetar la mecha también nos vale. Aquí tenéis opción, hay varias formas de sujetar la mecha arriba. Bien, la hemos pasado a la, a la bandejita, yo si, siempre suelo trabajar con bandejas por si hubiera un, un accidente y se derramara la cera, así salvaríamos un poco la mesa. Bien, ya está lista la cera, estoy mirando la temperatura, pero yo a ojos sé que está lista Sí, unos 65 grados, centígrados, perfecta para echar eh, Para echar esta cera, mejor que esté mmm, la cera abeja, para estos moldes que esté bien calentita No os eh, fiéis de que está derretida y ya está, no, un poquito más Para que cubra bien todos los, los huecos Quedamos el molde. Y ahora esperar. Mientras... Bueno, apago el fuego, que es importante, ya que como el agua aún está caliente, va a mantener la cera líquida un, un tiempo. Ya veis, he separado la, la figura. Ya está... Está bastante sólida Aunque está caliente Y vamos a aprovechar Para hacer la hoja echamos una capita primero Porque es, eh, Si no está sellado este molde Simplemente lo estoy sujetando con la mano Ahora Ahora sí está un poquito más frío Podemos eh, Esperamos unos, unos segunditos Y vertemos el resto de la cera En el centro de la hoja recordar en el centro, si lo hacéis hacia un lado, es posible que, que se pierda esa cera, que se vaya del molde. Llenamos hasta arriba, y ahora sí, esperar también, esperar un poquito, porque eh, necesitamos ponerle el sello a, a esta hoja. Aprovecho, y lo que me ha quedado de cera, lo he hecho en un molde para jabones, para aprovecharla más adelante. Mientras seguimos esperando que vaya enfriando un poquito más Aquí sí ya ha enfriado eh, Sigue estando líquida por dentro Recordad, la cera sigue estando líquida Tenemos este tipo de sello De plástico Lo situamos encima Y presionamos con, con cuidadito Si no nos queda la primera Pues volvemos a, a marcar Digo con cuidado porque como está... Aún líquida por el centro, podíamos eh, levantar una capita. Aún no estaba lista, volvemos a marcar un poco más. Bueno, no se ve mucho aquí, tendría que, <ríe> que enfocaros un poquito mejor la hoja. Bien, vamos a pasar a desmoldar el, el, el duende quitamos las gomas, quitamos el pincho hasta ahí todo bien recordar, el molde la cera del molde aún está caliente es, eh, es bastante delicado en este momento tenemos que quitarlo con cuidado del molde eh, cuando trabajamos con otras figuras de cera sí los dejamos enfriar una noche pero en este caso no necesito que aún mantenga el calor para unirse bien a la hoja que será la base de, del duende Bien, nos ha salido bien Nada, se ha derramado un poquito Se ha ido un poquito de cera Eso es eh, normal porque es por culpa de la mecha Se lo quitamos, ya veis, con, con la mano Se podemos quitar Y después lo repasaré con un cuchillo Cortamos el exceso de mecha Que nos ha quedado en la base Y ahora... Con las dos partes aún calientes, presionamos un poquito el duende sobre la hoja. Y ahora sí, hay que dejarla esperar a que enfríe. una noche. Por cierto, uh, si no estás suscrito, pues venga, suscríbete, que no cuesta nada. Y si te están gustando mis tutoriales, ya sabes, pulgar para arriba para los algoritmos. Aquí tenemos el duende Ya listo Me falta cortarle un poquito de exceso de mecha de la cabeza Y aquí está el resultado final Ya veis que tiene bastante detalle Bueno, los que se han quedado con las ganas de helada No os preocupéis, más adelante Haré helada en cera de abeja blanqueada. Pero con un poquito de color. Y veréis bien los detalles. El ave es más, más delicada. Por las alas que están abiertas. Espero que os haya gustado el tutorial. Y muchas gracias por ver mis vídeos. Chao.